paso ya no, no te preocupes ay ¿y ahora ahora yo no he empezado donde está a ver vamos a buscar la memoria ahora sí ¿Qué? no puede ser la memoria se ve vacía y ahora no puede ser, a ver, todo está vacío, no, esto no puede ser, cosa del diablo, esta computadora está poseída, y ahora que voy a hacer, ah, ya sé, <risa> si te encuentras en tu casa y tu compu quieres prender, no te deja porque hay un fantasma, mm. a quién vas a llamar, Sí. LAN Production Luis TV, a oringa lo llamo para que me ayude a solucionar mi problema. <risa> Vamos a llamarlo a Luis. A ver, 692 67 460. Contestado para que no esté ocupado.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 Por favor, necesito urgente que venga a mi casa a solucionarme el problema. Deciste vos que mi máquina no quiere arrancar, está media colgada y mi memoria sale en vacía. Me aparece encima en fondo un fantasma. Oye, ayúdame a sacar ese fantasma de mi computadora, por favor. ¿Qué? ¿Cómo eso? ¿Qué es un fantasma de tu computadora? Oh, ¿qué? vos estás borracho, ¿Qué pasa? ¿Qué se ha tomado? claro amigo pues como te digo verdad no es mentira si me apareció pues un fantasma aquí en mi máquina mira si te voy a mostrar ahorita ahorita te mando la foto ya para que no veas que estoy bojacho <risa> ¿Viste? ¿Viste esa foto? Uh, ya a ver, este, ahorita de tendré que acumular y estar y iré a solucionar tu problema, pero yo creo que estás equivocado, amigo. No, no creo que sea eso. A ver, pero por si acaso me voy a llevar mi crucifijo. ¿Ves? Ahora sí me crees, ¿no? ¿Ve? Ya, este, escúchame, venite nomás, no, por favor. Mira que ya va a ser de noche, ya me está dando miedo ya. O la voy a botar mi máquina yo. ¿Cómo no amigo con ese fantasma aquí? computadora que algo misterioso pasa digamos bien mira para empezar ya te dije calmate esto tiene solución contame a ver qué hiciste agarraste la memoria y la metiste ahí no es cierto y dice abrir carpeta y ah, sale vacío Mm, claro, pero eso no es porque tenga un fantasma. pues. Y esto, eh, seguramente, ahí en todo lo que se hizo alguna captura o algo y se guardó ahí. Pues estos los colores también, seguro, sin querer, las modificaba ahí para que cada que cambie de fondo se descoloríen las ventanas. Ahora, bien, para que salga tú archivos acá, porque en la, la, en la cámara fotográfica se ven, ¿no? ¿Ves? ya bien, bueno, esto se soluciona así, mira, lo está rojo, no lo veo muy bien, ya, lo bueno, vamos acá, a organizar, opciones de carpeta y búsqueda, vamos a la casilla de ver y buscamos la sección donde dice miradita teclado no mostrar archivos ni carpeta oculta si le damos acá automáticamente los archivos ocultos se van a ver le damos a aplicar y aceptar viste como arte de magia ya estuvo o sea que era solamente eso y yo estaba creído que era un fantasma, cosa del diablo ya decía yo a la todo, no por uno por ser supersticioso, pucha qué haría yo si no te tuviera a vos amigo muchas gracias amigo muchas gracias por tu favor voy a seguirte eh. te juro que te voy a seguir de ahora en adelante ya calmate hombre, tranquilo déjame trabajar Ahorita vas a ver, esto tiene solución. que Ahora te explico por qué. Como veo que estás utilizando el Super Antivirus, abas. Este antivirus es tan potente que detecta tus virus, pero no te lo, para no dañarte más los archivos te los manda a cuarentena. Es como si le hubiera entrado el Covid. ¿Ya? y lo meten a cuarentena, no es cierto? está aislado, nadie se puede acercar, nadie lo puede, entonces lo mismo aquí, tus archivos que estuvieron infectados con el virus se fueron a cuarentena. Entonces este, eso es lo que hace la baja, tu es es bueno, digamos. Entonces, este como están oculto y tenés seleccionado que no se vea, no se iban a ver nunca por tu archivos aquí está mira tu te vas acá no, aquí te vas de nuevo, y aquí la carpeta de cuarentena, ¿viste? aquí están todos tus archivos que fueron infectados y una vez analizados fueron enviados ahí viste, como puedes ver como puedes ver aquí está mira, aquí tenés archivos de fotos y de cine, viste, no estaban infectados fueron enviados a cuarentena si vos le das aquí seleccionar y eliminar los obviamente se van a borrar los archivos y ahí sí que no lo debas poder ver pero como no también puedes darle en enviar para que te lo envíen a solución y te lo terminen de eliminar por completo esta no te lo termina de eliminar por completo porque es una versión de prueba te recomiendo que te pongas una original ya yeah. ese problema ya está claro y por si no me cree mira cualquier carpeta, esta carpeta por ejemplo vamos a propiedades seleccionamos aquí está como lectura ahora si le damos acá en oculto y le quitamos esta selección le damos aceptar y aceptar y tu archivo no se va a ver, viste? Está oculto. Si aquí lo mantuviéramos, si aquí lo mantuviéramos en, en no mostrar, no se va a ver el archivo. ¿ves? Entonces, volvemos otra vez a seleccionar opción sea, de de búsqueda, ver y mostrar. Lo podemos hacer que lo muestren porque los archivos ya han sido desinfectados, no están activos, o sea, no te van a seguir dañando tu equipo. Claro, ya pude, pero estoy más. ¿no? no es que tengo que enseñar esto. Tene, tené, se acabó la suda. también este lo eliminamos y ahora lo vamos a poner el reciclaje solo vamos a eliminar esto de la carpeta amarilla porque los otros me sospecho que son unos videos que te pueden servir que pueden servir todavía y tenemos un giga más, un giga y medio casi, yendo para los dos gigas, libre y así estamos salvando y ayudando a nuestra memoria muy bien querido es que no es que sea cosa de paranormal sino que la máquina este, necesita también un mantenimiento, necesita una ayuda y la tenemos cargada con muchas cosas pesadas entonces todo el equipo, la tarjeta gráfica, la memoria el procesador, todo eso tiene que ver sobre todo si hay programas de, de tanto peso gráfico como son la, los programas de video, editores de video